Muy buenas a todos gente de YouTube. Aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero7.0. Bienvenidos a Bleach Brave Souls. Aquí el cumpleaños del Don Kanonji nos dan un regalito. Ahí. Pues venga. Empezamos. Thank you. Este <ríe> eh, no sé quién es. Si alguien sabe, pues. Lo deje ahí en comentarios Puede estar muy bien Enterarnos a ver quién es Vamos a ver Ya ah, pues ya llevamos Siete días jugando esto No está mal Venga vamos a ver Ahí nos da un Ticket del Brave Souls Así que estupendo. Hola, Gael. ¿Y eso? ¿Por qué no? No me diga que es para la lluvia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no va al cole? ¿Te ha puesto malito o algo? ¿Qué? Espero que no. Espero que estás bien. Ah, que tienes que ir, que tienes que ir. Vale, vale. Ok, pensaba que decías que no. <risa> vale, vale. Ah, pues lo que, lo que pueda, no te preocupes. No te preocupes, lo que pueda luego lo ves en diferido, en el directo. Estamos aquí recogiendo regalitos, ¿vale? Aquí. Mira, un toshiro de cuatro estrellas. Bueno, ya lo tenemos, pero bueno. Podríamos intentar subirlo, no sé. Aquí los puntos de amigos. Coleccionamos todo. Ok. Bueno. Eh. Saludito Gael. Gracias por pasarte, campeón. Que estudies mucho hoy en el cole. Presta atención al ...al profe o al señora... Es lo primordial. Presta atención, clase. Que no te distraiga Vamos a ver. ¿Están ya las notas o qué? Espero que las haya probado todas, ¿eh, campeón? Desnotable sobre ese saliente para arriba. La diaria. Vale. Limpiar la, todas la, las órdenes del día, dice. Toricuas por uno, por tres, por cinco. Bueno, poquito a poco. Ahí están las órdenes también. Ok, un saludito campeón. Cuídate mucho. No se te olvide de dejar like. A ver si luego te pasas por el Fortnite o algo. S, ese. Bueno. Kentecutén. Madre mía, la peña. Bueno. Ahí estamos. Ahí dejo mi número por si acaso: 46.998.577. Número para bingo. Eh, pues aquí estamos. Aunque que subir al Yoshiro también, ¿eh? Ojo ahí. Que seguro que nos pide un montón de cosas. Bueno. Recogemos esto para hacer 25 amigos. Jejeje. <ríe> Ahí está. Y se busca, ¿eh? Se buscan suscriptores para, para el Will, ¿vale? El que quiera, pues ya sabe. Por cierto, tenemos que hacerla. Pero bueno. Vamos a ver si tenemos aquí algo. Un nombre un regalito. Vamos a ver. No sé yo. Estamos más, más accesorios, ¿eh? Vamos a ver. Nos sumo un ticket esto. Tenemos cuatro. Pues venga. Okay. Bueno, parece que son normales. Y todas de tres estrellas. Poca cosa. Bueno, de momento nada. Vamos a editar Yusiro. A ver qué tal. Antes de seguir, tenemos más cuatro ya, ¿eh? Pero. A ver qué nos pide Yo creo que eran ¡Hola, coro! De ahí salen 100 orbes ¿De dónde? <risa> Tenemos que darle experiencia que no tengo eh. A ver si puedo hacer la de la ruquia, No sé Pasa que este no me va a interesar Debería de, de ir a por esto Al combo lanzo. Vamos. Vamos a ver con bonanza. la de antes. Vamos, a ver, como tenemos esto limpio. Vamos a ver. Aquí. Vale. Hola, hola. Muy buenas. Buenos días. Por la mañana temprano. Le vamos a dar experiencia también. Vale, un poquito. De 5.000 aquí. Aunque. Okay. Aquí tenemos 6.000 puntos de estos de. ¿Solo sirve para esto? ¿Qué, digo? Solo sirve para esto los puntos, esos. Debería de servir para algo más, ¿no? Pienso yo. Venga, compramos eso para dar más experiencia. Durante una hora, ¿vale? Y. No sé si poner. No, no. Esto Va, vamos a poner, y ya está. Que suba ese lo que pueda y ya está. Venga. Okay. metido una nueva actualización Coro Versión 1.08 Por lo menos aquí en PS4 <risa> Este es que va bien aquí Y ganamos unos poquitos de cristales, no mucho pero bueno. Bien, bien, no lo sé, vamos a ver. No lo he mirado. No lo he mirado noticias ni nada. Ve mirándolo tú a ver qué he metido la nueva actualización esta. Han actualizado la PS4 y todo. Ahí con los grupos... Y han metido también el idioma ucraniano En la PS4 O lo de la guerra de Ucrania Han metido ahí el idioma Hola, buenos días Muy buenas tardes <risa> ¿Te gusta la hamburguesa? Ahí, ahí, mira, mira Ya casi la tenemos al 100 Toma, toma, al 100, perfecto Esta no viene muy bien, eh Hay unos cunos también Vale Y unos poquitos cristales, no son muchos Debería de repetirla 50 orbes de espíritu Muy bien Debería de repetirla, tío Vamos dale darle Muy rápida Y así tengo más Ahí, ahí Como lo sabe La que quiera ahí que, que se agregue el will Venga, continuamos otra vez de nuevo no, espérate Si lo subo un poquito A ver, volvemos Y así no pierdo Experiencia, digo yo Porque ya subí bastante de experiencia Ahora volveremos Si no Editar Y Evolve Ahí A seis estrellas, chavales Subimos a seis estrellitas Aquí a Yusiro. Que puede venir muy bien. <ríe> ¿Qué os parece? Mi actualización. Actualización 7.0. Toma ¡Oh, ahí. Despertado. Oh, Este con el poder azul de Goku. Ahí, potente. Toma ¡Oh, ahí, de. De Dios. Fortnite qué? ¿Qué le pasa al Fortnite? Está bien, ¿no? El Fortnite, ¿no? <risa> Va solo ya. Hay guerra ahí, no te ha enterado. No juega. ¿Por qué no juegas allá conmigo? Bastante de ayer. Venga, ahora tenemos que dar los multipower otra vez. Madre mía, chavales. Venga, le damos ahí. 300 moneditas mato eso. ¿Vale? Porque hay guerra, porque hay guerra. Ahí. Han cambiado, han cambiado eh, el sistema. Yo por mi parte, muy bien. Ya, pues ahora tenemos todo esto perdido. Y si les di las llaves... Les doy las llaves, ¿no? copi Coro. ¡Ya, genial! Buena. Es chico que no me avisaste. Estuve yo ahí jugando. Al final estuvo jugando Adrián también, pero bueno. Coro, compro esto con las llaves. Nueve llaves. Yo creo que sí, ¿no? Tengo 48... No, ¿cómo que no? Entonces tengo que ir para lo otro. ¿Cómo que no? Entonces como lo subo, tío Tengo que ir a por esto no es cuando quiero un personaje rápido Y este no, no lo quiero rápido Este lo quiero rápido Por eso te digo, yo no tengo ganas de ir a por esto ahora A buscarlo ¿Qué hago? Subo, ¿no? Son nueve llaves, nada más. Venga, vamos al lío. Quiero subirlo rápido. Ahí. Venga. Completo. Debilitator. Ojo, este, ¿eh? De Team Party. Ingresa atributo de velocidad: Daño de ataque normal de capitán. Multibarreta. Multibarrera y debilitator. Debilitador. Más dos segundos. Sí, sí, la he usado porque me interesaba. Y ahora aquí la experiencia, pues. Ya tú. No tengo. <ríe> no tengo. Tengo que ir a más Lo que yo decía. A ver si puedo hacer la misión de ruquia o algo. ¿O qué? Porque vaya tela. Al 31, nada más. Vale. <ríe> Esto es que cuesta, oye. ¿Y los yemen qué pasa? Le tengo que también, ¿no? me espero A ver, mira, tenemos uno de bono Este de bono Se lo voy dando, ¿no? Vamos a hacer la antigua Tengo cunos de estos ¿Le doy cunos o okay? qué? Son verdes Y rojos ¿Azules no o ¿Okay, qué, tío? ¿Le doy cunos? No Los cunos no entonces, ¿qué uso para subirle? ¿Solo lo suyo o qué, tío? ¿Qué me ha de bonus o qué? Mira que bonus tengo bastante. Y ya mismo tengo comentar esto, ¿eh? Tengo 68 de 110 Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál uso? Para subirle los orbes Puedo ir por token a, la, a los reyes. Vale, pues necesito token de eso, Para este, ¿no? De su personaje Y luego los De eso de experiencia Vamos a ir a por los de experiencia yo creo, ¿no? que me han dado muy poco A ver si puedo hacer la misión de la ruquia. Venga A ver Si estuviera por aquí Lo mismo no está todavía Sí Especial entrenamiento Venga, vamos a ver Esta es normal, ¿vale? Esta la podemos hacer bastante bien Venga Y hay que preparar el equipo no sé, si, no sé si ponerle algún personaje más ¿Le pongo algún personaje más aquí o algo? En este equipo Mira, aquí tengo este <ríe> Ah. Si cambio aquí y me pongo el otro sube los orbe a dos personajes de tres estrellas ¿Vale? Ahora después lo hacemos ¿Ahora después me lo dice No sé para qué, pero bueno A ver Voy a poner a este al Yoshiro Aquí ¿Vale? Mira, tiene su accesorio y todo Le faltan los, los lintios Azules ¿eh? Lo mismo le pongo algún coro Algún coro que... No. Ya Uno, No sé ni cómo se llama el. Ah, bueno, ahí está el cuno este. Aquí el con. Es en azulito. Aquí. Nos caga mucho esquivar. Pero bueno, ya no tengo más azulito. Para ponerle de link. Sí, está la lisa. Eh, daño. Daño fuerte. Ah, pero está linkeada Está linkeada Vale, no puedo Va, Gucci el pelo Bueno, pues de aquí ya no puedo ponerle más Ahí está azulito No, solo tiene lo de dos Y poco más Este está linkeado Este me da bono Pero claro, no No puedo, eh Personaje que está linkeado con otros personajes eh, pues Y apoya hasta ¿Lista o qué? Ojo con esto ¿Este que le doy, tío? ¿Eh? ¿Tengo o no? No tengo Aquí no puedo Vale, esto es, de, de este es como de hielo, a ver Esto es como de hielo Si sí, sí me centro Yo creo que por ahí pueden ir los tiros Este de Aunque estos dos creo que ya están subidos eh A 60 llamas no, no van a subir Bueno No puedo hacer eso Vamos En el mismo personaje, hola, hola Adrián. Con pues, tu cuenta de Google, Google es el nuevo. A ver, Google, toma este como pega, eh. Así si lo subimos a este. El Yushiro, este que, que mola No se olvide de dejar like Ahí, ahí Y compartir Compartir con vuestros amigos A ver si llegamos a los mil suscriptores, chavales Animarse Venga, fenómeno Este lo revienta todo <ríe> Está chulo, ¿eh? Este Este para pa las parties viene muy bien Para toda la vida Guay Está chulo A ver, los otros dos no suben Pero este sí ha subido Vale Al 101 ¿Qué hago? ¿Hago algún retrio? No, ya no puedo hacer más. Esto es una vez al día. Esto una vez al día. Vale. Nos queda el del journal y este. Que vamos por aquí, por el. ¿Capítulo 4? Sí. Vamos por ahí. Ok. Bueno, vamos a ver los rayos que me habías dicho. Ya no sé cuál tengo que buscarle, pero bueno. Creo que era uno de estos, ¿no? Algunos de estos. ¿No? Del abuelillo Del Yamamoto ¿Y de quién me pedía más? El suyo, ¿no? Lo que pasa es que me parece que era de cuatro estrellas El suyo que me pedía Eso tengo que mirarlo bien Y no sé cuál era el otro que me pedía Creo que era uno de cinco estrellas Podemos mirar, de esta manera para asegurarnos Busque un Yushiro Sí, sí, el Yushiro es el que El que había buscado Vamos a ver, me voy a asegurar. Y así lo hacemos mejor. Mm, Quiera. Bueno, quiere para darle más experiencia. Podemos dar una poquita. No mucha. Va. Dos niveles que ha subido Bueno <risa> Esto es de risa A ver cómo podemos subirlo más de nivel Bien para aumentar la orbe Ya, ya, ya Pero tengo que saber cuáles son los que me pide Voy a ver Esto no era al 130 lo podemos subir Era lo suyo Teníamos uno, nada más Accesorio Estaba bien con sus bonus hay Su gorrilla, su historia, su guitarra eléctrica Aquí nos faltaba Azules. Y ya tenemos este Ah, está linkeado. <ríe> Qué mal Pues nada ¿Dónde están los, los que me pedía, tío Sí, sí, eso es lo que quiero hacer Eso es lo que quiero hacer el, el aumento de orbe Pero no lo encuentro Bueno lo intentaré aquí poner A este que le pongo A ver Este que le pongo Ataque Focus o especial ¿Qué le doy a este? De ataque básico. Ataque. Gracias. Vale. Todavía no bueno, puedo subírselo por los scrolls esos, Pero Ryugai de estos ya tengo. Son yoku de estos. Ok. Cerramos. Ya lo tenemos ahí. Vale, esto ya lo tenemos al máximo, ¿no? De momento Tenemos que subirlo al 200 En una de experiencia no hacemos nada a ver, con bonanza este Sí, sí, ya se lo he Gracias Vamos a ver Cuesta, ¿eh? Subirlo ahí a tope ¡Oh, peta. Al final no he hecho lo que tú me habías dicho De subir a dos personajes, pero bueno Alguno que sí pueda subir de nivel El, el chico este, lo pasa que está linkeado que pues lo tengo este nivel 1, tío Yo lo voy a deslinkear y lo subo al nivel 1, ¿no? dejará ¿Quién lo tiene? ¿El Green Joe? Bueno, pues luego se lo doy Vale Tenemos otro azul ahí. Y bueno, podemos subir a esta, ¿no? Que nos dio, ¿o qué? Yo creo que sí Otra no tengo La origine esta <ríe> Ahí Vale Hacemos esta y que suban ahí de nivel. Venga. A ver quién podemos poner de, de aliado. Este mismo. Pues ese mismo, ¿no? Supongo. Venga, vámonos. Hola, muy buenas. Buen día. Buen día, José. Oigo, oigo, ¿no va bien aquí? Sí, Qué fenómeno. Se los carga todo con una maravilla. Toma bus, ahí, ahí. De que le quité la musiquita Está la cosa más tranquila Por aquí 5, estrellas y un 4 Cuatro estrellas Vamos aumentado Y la morda para Comprar Sí, está fácil Son de nivel 25 No sé ¿Qué me dice coro No sé Esta parece buena, ¿eh? La rubita esta La tiburón esta, como se llame? Venga Ahí, que suban ahí a tope Venga Y un montón de cuno Podremos Otra vez Venga, vamos a ver. Al lío. La Jalibel. No sé lo que es eso. Jalibel. Un momentito. Pero vengo. Voy por un refrigerio. Viendo los pesecitos Por primera vez el ataque de... ¡Ostras, que me ha curado! ¡Qué guay! Mira, dos, yo sí... Yo sí lo de eso ¿Qué? A ver, no lo sé Lo tengo que mirar, lo de la tienda ¿Han actualizado? Vamos a ¿eh? ver Aumenta los orbes a origine A cuatro estrellas Al igual que el... Segundo día con el con... Sí, sí, lo hicimos la otra vez ¿eh? Pues dímelo y lo hacemos Ahora origine Esta... Mira, me han dado otra. Vale. Vamos a ir. Unas no pocas. Lo mismo las podemos fusionar o algo, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Dónde me voy? ¿Al árbol de alma? A ver si subo este o no. Un no Estamos por aquí. Vale. A ver. Se me ve por ahí. Estamos. Hola, hola, hola. Aquí experiencia. Vamos a ver al máximo lo tenemos al 130 al máximo vale arbe en la orbe vamos a ver y tenemos regalitos ¿Te está conectado ok ahora hacemos eso coro lo de ¿Lo del origime lo tengo aquí al 50 venga a ver si podemos subir a este no aquí al, al yushiro venga vamos a darle Falta los orbe. Correcto. Si no, no, le puedo dar más experiencia. Ya está al máximo. Solo tengo un bonus de él, tío. No he conseguido personajes de él. ¿Qué hacemos? ¿Me voy al rayo o qué? Al origime. Y aumenta los orbe del personaje. Vale. Venga, vamos a ver. origime. Si no me lío. Aquí. No tenemos. Esta misma, ¿no? La del 50, ¿no? Aquí, ¿no? Y la aumento la orbe. ¿Con quién se lo aumento? ¿Con Q uno de estos? ¿Con de ella no tengo? Sí, míralo. Esto me dan un bonus de ella. Eh, pues venga. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Se lo doy? ¿Y no? ¿O qué? Reis por cinco. Difícil con Yoshiro lo pasa. pues venga. Damos aquí un poquito de... de orbe. La fusionamos. ¿Esto para qué me sirve? Aparte de subirla de nivel, que ya sé que es para subirla de nivel. Mira, como lleva ahí un cebollino, tío. Está ido a la compra. <risa> no me digas que pega con el cebollino. Y el usiro al máximo. Sí, a ver si... 3 por 5 es difícil Lo paso, ¿eh? pues vamos ya a parar, ¿no? Ahora, ¿y esta qué? ¿La dejo así ya o qué? O la subo aquí de fuerza ¿Eh? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos? La dejo así tal como está Es humana, esta es humana Ok, ahora lo miro ¿Qué hago con esta? Ya le hemos subido la orbe y está al 50-70 ¿Qué hago? ¿La subo al 70? Con... Un personaje 4 al máximo me da 35 orbes Vale ¿Y qué hago? Entonces, subirla Subirla más Pero el multipower no, ¿no? Aquí en experiencia, ¿no? ¿Te refieres o qué? ¿A qué te refieres? Suba la orbe a otro personaje de cuatro estrellas. A ver. Si tenemos alguno. Tengo este. El chat a este. Estaría bien, ¿no? ¿Este mismo que ¿Subo la orbe a este? A ver, chat. Pasaría... No tengo ninguno de él No tengo ningún bono Además tengo ya 77, 110 Esta es verde, a ver ¿Le doy cuno o qué, tío? Que otra cosa no tengo, ¿eh? Ahí, tío, pues, si no Ven Ya haciendo, ¿no? Te voy a hacer un equipo de 5 estrellas. Y 4... Por dos De estrellas. Y con ese equipo me da... La misión de experiencia. Ni idea. Ah, la de la ruquia, no, pero ya la he hecho. Ya ya la he hecho, Coro. La misión de la Rukia hoy ya la hemos terminado. Para subir al... Al Yushiro. Uno de cinco estrellas Y dos de cuatro estrellas Venga, este ya lo puedo también Estrear De fuerza La otra misión de experiencia La que he estado haciendo antes, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos a ver Entonces de momento ya está este, ¿no? A ver, lo puedo meter en el grupo Lo que pasa es que no quito por, por el ichigo, ¿no? ¿Lo, ¿Lo quito o qué? Esto es a lo que te refieres, ¿no? Está linkeado por eso un soy Pero bueno, ya lo, se lo daremos ¿Y ahora este que ¿Lo subo o...? o...? qué pasa? Voy a poner más luz por aquí Aquí hay poca luz y pongo al chat, ¿eh? Al chat ya lo tengo al origime y... Y al otro ¿Ahora qué? Ya, con esto me voy, ¿no? ¿O qué? A los de experiencia O sigo con el raid tío Me estoy liando ya No, va bien, hombre Lo pasa que El que no se entera muy bien Si yo... Venga, vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al rey o, o qué? Espérate, voy a hacer esta Aquí del will que nos hemos mirado hoy La misión de experiencia, esa, esa es la que decía yo Venga, peñita, agregarse aquí Aquí está uno esperando Aquí Vale Añadirá directamente a mi inventario Chique de alma Hacia máximo Aquí Y aquí eh. Más Otros dos Pues venga Ahí Yo creo que ya, ¿eh? <ríe> Quedan dos records de esas Ya no hay más por aquí Cerramos <ríe> Solicitud de grupo o qué me enviaste A mí me ha enviado solicitud de grupo Yo estoy aquí Vale, bandolero 7 Por aquí ya estamos bien Tenemos que hacer la misión de Will también Pero bueno, a ver si terminamos Que me toca escribir mucho Dice <ríe> A ver lo que tenemos por aquí 50 albes, mira Esos son los 50 alves que nos han regalado, ¿no? O algo Venga, ya tenemos 192 Ok Aquí cristalitos de estos Venga Nos quedan Dos misiones de estas el día aquí, vale 15 orbes y dos mil monedas. Venga, ahora la misión de experiencia. ¿Dónde estaba? Oh, ¿Dónde estaba la misión de experiencia? ¿Y era donde los banes o dónde? Era en Quest. Eventos, creo que era, ¿no? Este, este. No, era este. Eso para la ascensión, no, no. Este. Con bonanza, ¿no? Este no. Ahí, experiencia. Encontré, chavales. <ríe> la encontrado por mí mismo, ¿eh? Ya, ya, pero es difícil de... Con la de Quest que hay. Venga, vamos a ver. Esto sí sube o que ¿qué pasa? Ahí está el quest. Quedan 38 tickets. A ver que suba el. El de este, ¿no? El chat. Y. Y el Yoshiro no se sé si subirá. Pero que sí. También tenemos que ir a por. A por Yoshiro. Del, del, ¿no? A los Rays también tendremos que ir, ¿no? A ver. Mira un momentito el grupo. Disculpad. No. A ver, grupo, sí, aquí. Vale, es posible unirse. Unirse al grupo. ¿Qué ha pasado? Eh... Ahí, vale. Estaba en pausa. Ok. Hola. Hola, hola. ¿Se me escucha cambio? Sí, ahora por ahí me va escuchando. Muy buenas. Buenos días. Estoy ahora mismo consiguiendo experiencia Estoy haciendo lo que me está diciendo el coro Vale, vale Esa, esa es la que tengo que hacer de, Después de esto pasa que me viene bien Lo de la experiencia Porque no tengo cristales de experiencia que lo gastamos todos entre, entre ayer y entre ayer Lo hemos gastado todo Los cristalillos Ya, ya, ya Mira, estos ya han subido a tope Yo creo Y el Yoshiro ya no puede subir más Le tengo que dar cristales de eso Ya, pues Ya tengo, ¿te, tengo que ir a por el rey, ¿no? ¿O qué? Ya me ha dado otra otra Esta Amiguita origime. Vale, vale Mira, y aquí está la recompensa que me decía el coro Que es por subir un personaje a nivel 70 Como el chat de cuatro estrellas Pues nos regalan 35 orbes Vale, vale Sí, sí, y con Origime con Origime también lo hemos hecho O sea, he, he ganado 100, ¿eh? Del tirón, ¿eh? 100 golpes Vamos a ver, vamos a ver porque tenía Y eh, por eso es lo que digo Ahora esto tontería que haga el retri este Me voy otra vez para editar grupos o lo que sea, ¿no? Editar grupos, vamos a ver sumo home al home Ok Ok y ahora editar o me voy directamente a buscar al Yushiro de cinco estrellas. ¿no? ¿Qué hago? Claro, claro. Yo quiero mejorar al, al Yushiro. Pues vamos al Rey, ¿no? Me pongo otro equipo. ¿Dónde están los Rey? ¿Dónde está? Que no los veo. ¿Dónde? Ya, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está la de la de los reyes? Que no me acuerdo ahora mismo ¿Dónde pillarla ¿Dónde está? ¿En quest. Le he dado Ah, vale, en evento Eso, que se me olvidaba Tío, lo de los eventos Ok, gracias Y aquí en rey. Vamos Y ahora el de cinco estrellas Pues busco al Yushiro Este, ¿no? Si lo encuentro Este, ¿no es este? No es este Es este, ¿no? Que yo busco ¿Y cuál hago? El, ¿El hard o...? El más difícil ¿Tú crees? Si no lo he... ¿Este lo hice también o qué? No, este... Pero, pero... Tengo que completar este primero Pero para que complete el medio El medio todavía no lo he completado, ¿eh? El very hard No lo he completado, claro Para ver el nivel que tenemos Vamos a ver. Preparo la misión. Ok. Y aquí, por ejemplo, ¿me, me lo pongo de líder o da igual? Lo tengo aquí. Este aquí, ¿no? Lo cambio por el Yamamoto, ¿no? Eh. Listo. Y aquí de aliado. Me voy Yuki. Este parece potente Le voy a dar Estos buffs Ahí Tenemos el de experiencia, Entonces me quedan 23 minutos eh, Inicio sesión ya, ¿no? Inicio misión, que diga Ok, ahí vamos Vamos a ver, Coro Si subimos ya al Yushiro este he cogido algo ahí antes También de la, de la Wii A ver, pero este, Eso es lo que tú decías, ¿no? Vale, voy a probar Este Bueno, no va mal ¿Y ¿El abuelo? Sí, sí A mí me gusta el automático ahí Tipo móvil <ríe> El abuelo, ¿cómo va? Lo va matando, lo va matando <risa> A ver, estos son chungos Los guardias estos A ver. Sí, sí, pero mira, mira Cómo les pego, ¿vale? Ahí, ahí Buena, buena Han dado, pero yo también le he dado Ahí esquiva un poquito y si veo que tal Pues me pongo... Otra vez. Están dando demasiado, ¿eh? Ya, ya. Y aparte, se recupera también de vida, ¿eh? Por lo que he visto, se recupera también, ¿no? Tiene una, una habilidad. No sé si es la habilidad especial esta del L1. Creo que sí. No. Habré roto alguna caja entonces. Es que lo vi, ¿eh? Pero no ahora, sino antes. No, A okay, ver, mira ahí, cinco se, se ha curado, tío Mira, otra vez me he curado Ya, ya, ya, pero otra vez me he curado, eh, al loro No sé, no sé Qué raro No me toca ¿Cómo? Es como si fuera un mago, está echando ahí hechizos y no le llega. Es lo bueno de los magos. Lo que pasa es que los magos tienen que ser muy potentes. Como te den un golpe o dos, te, te liquidan porque no tienen mucha armadura. Yo siempre juego con los guerreros, con los... Con los caballeros. Son los que más me gustan. Ahora subió antes también... ¿Un qué? Ni idea ¿Aquí esto de aquí o qué? Ese ¿O es el otro que me está haciendo su magia ¡Ah, qué guapo! ¡Chu Toma, pues ahora te yo el mío Toma ahí mi ataque acuático de piscis ¡Chúpate esa! ¡Atácale, carpa! Carpa dorada ¿Lo ves? Mira, aquí me cubro otra vez ¿Lo ves? Más 235 Eso es lo que yo te decía A ver. ¿Lo ves? ¿Tanto cheto? Sí, pero el otro ahora es el verihar, el, el ¿qué me dice? Venga. Bueno, hemos ganado dos. ¿Qué hago? Me voy a por la dura, ¿no? La dura del tolado, súper difícil, ¿no? Right. Que sea mejor, ¿no? ¿Alguno que sea mejor, ¿no? Me ayude mejor, ¿no? Aquí en otro me puedo poner. En el grupo. ¿Tú crees? Pero es que ya no tengo a quién ponerme ya. Ya están todos, ya. Lo he, lo he subido ya, creo, ¿eh? De nivel y todo, ¿eh? Acaban de subir ya al máximo al 70, no lo has visto. Hasta que no le dé más orbes y cosas de esas. No, no suben más, creo, de nivel. Creo, eh. Esto, mira esto a ver esto ya lo subió el 70 y yo creo que el... eh, creo creo que no si es que no si sí. los cunos lo único que tengo los cunos y la origina esta que, que tengo de sobra que me quedan que me quedan cuatro, cuatro origines el chat que ya lo subió que se lo debería de, de equipar al, al otro ¿Cuál de ellos? ¿Qué con? ¿Qué con me pongo? Aquí tengo... Subí uno al 70 Lo tengo linkeado ¿Qué hago? Sí, el verde, correcto eh, Aquí busco el con morado ¿Dónde está? No está, no lo veo Tengo muchos verdes Uf, verdes tengo morado Un montón Aquí, venga, aquí hay morado Este lo, lo coloco Este, uno, este ¿Y a quién quito al chat, por ejemplo? Ok Sí, sí. ¿Y ahora qué más? ¿Qué? ¿Qué felita? ¿Ahora qué hago? ¿Quito la origine esta? La quito. A ver. Creo que, no, creo que no me va a dejar. Pues sí, me ha dejado. Me ha dejado, me ha dejado. ¿Y no será mejor otro? Bueno, sí. Me van a matar, ¿eh? <risa> ¿Cómo, cómo? ¿Aquí? ¿En uno de estos? ¿En el morado, por ejemplo? Vale ¿Y ahora qué hago? Sí, en principio sí ¿A qué le doy? ¿Al árbol mejor? ¿Al árbol? Ahora ve este no, al otro, ¿no? Al... Al OGM. Ya, pero me refiero Ya, yeah, por eso aquí, ¿no? Aquí le subimos aquí unos cunos, ¿no? Que me, da, que me... dan bono Todo me dan bono, ¿eh? Todo me dan bono Con algo le, le... pongo de los verdes Que son los que más tengo, ¿no? ¿O qué pasa? Ya, por eso digo Pero los verdes Tengo mucho Menos el de 70 y ya está el máximo Ahí Sí, sí Y ya no me va a dar más, ya no me va a dar más Claro, lo que me dijiste Vale, vale Y ahora vamos por los orbes de, del azulito Este, o sea, del moradito, ¿no? Vale, vale Ok Sí, vale Ahora para atrás, ¿no? Para atrás. Más para atrás, ¿no? Y ahora el otro, ¿no? Bueno, presiono X. Claro, eso lo le estaba yo diciendo aquí a, al amigo. Que en esta misión no voy a poner a esto de subir nivel. Que la vamos. Nos van a matar. Nos van a matar. En esta. Tú crees, tú crees ¿Qué hago? ¿Qué? Ya, ya. ¿Qué hago? ¿Le doy de los verdes? ¿Mismo no? ¿El verde mismo no? Dos, tres y cuatro Ven, y lo haciendo Sí, las tengo, las la guardé la, la, la. Vamos, que no las utilicé Me, me mataron y me dijo de utilizarlas Y no, no las quise utilizar Me Las guardé por lo mismo para alguna ocasión especial Venga, pues este ya lo tengo Venga, pues entonces ya in inici Iniciar la misión, ¿no? Como me maten, tú tienes la culpa, ¿eh? <ríe> esta, ¿no? La que la, la que está, vamos, ¿no? ¿No es esta? Yo creo que... Sí, sí, yo creo que es esta Ahí Sí, sí, pues claro que puedo Vamos a ver eh, ¿Dónde está este hombre? Aquí el Yushiro de cinco estrellas Vale Aquí, en leyenda Modo leyenda Ahí, prepara para la cue Y vamos a ver Le doy otra vez esto Ahí, experiencia me quedan 14 minutos Así que muy bien Ah, mira, son morados, morados todos Son moraditos Entonces ¿El azul le hace daño a esto o no? O a otro color ¿El de luz cuál es? ¿El de luz cuál es? El clase de... El ichigo, por ejemplo El ichigo es de ese de color... Ya, ya, ya Sí, porque me tocó el antiguo, ¿no? Me tocó el antiguo, ¿no? El, el normalito de toda la vida, ¿no? Sí, sí Ya, ya Venga, vamos a ver qué tal esto estos que se ocultan ahora. Y son chungos Ahí, que no se acerquen No se acerquen ¡Fuera, fuera, bicho! ¡Fuera, fuera, bicho! Uy, que vienen los, los verdugos Los verdugos ahí con el espadón Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira cómo le estoy dando Toma, toma Y no, no se protegen ahí No hace la guardia Muy bien He Muy contento con él Muy contento Ahí o Como tengo él el... Ok, ok Estoy yo aquí con la misión Vamos ¿Qué decías, Coro? Me la estoy pasando la misión En, le en modo leyenda ¿Qué te parece a ti, Coro? Cuidado que vienen Eh, como lo habéis visto ahí Eh, que me da Cuidado Más ninja. Ya Me han echado veneno Pero bueno, me curo ahí un poquito Y ahora a ver si con mi poder también me voy curando ahí 236 que nos curamos Ahí que no venga Fuera, fuera Fuera, bicho Nuda da olitas echamos ahí con los pececitos Me ha gustado este, eh Cuidado Ahí 400 que me he curado oh, ¡Guay, chavales 450 de vida que me he curado y dice que no Y dice que no se cura este Vámonos para allá Vámonos para allá Ahí, hay que alejarse Que no nos den Venga nuestro buff Que tarde lo que quiera Pero lo vamos pasando Mira, otros 229 que me curo. Ah, sí, sí Nos vamos curando A ver ahora los cunas Esto si sí los subimos también Y nos dan otros 100 orbes Anda que no Y decías tú que no curó. se curaba O sea oh, eh, Me he curado 450 Me han dado caña Cuidado con esto ¡Oh Dios! ¿Qué le da el poder? Le da Bueno, ahora también me curo Me ha asustado, me ha asustado Venían los, los ninjas y me ha asustado Mira, mira si me he curado. Me he curado un montón Mira, otra vez me sigo curando Mira, otra vez me acabo de curar 229 229 Eso es con el poder Te lo he dicho Que se curaba Mira, te lo he dicho Ahora es todo el rato Como he utilizado el especial Ahora me voy curando todo el rato Antes era de vez en cuando Ahora es todo el rato Ya se me ha acabado creo el poder De curación Creo que se me ha acabado Pero bueno, míralo Ahí está Siro Yo doy otra vez al poder le doy otra vez. Cúbrete de mi poder que te voy a atacar con mi carpa dorada. Mi carpa de la sombra, una carpa de la sombra. Toma, y la que le he dado. ¡Urria! ¡Hostia! Tío! ¡Susten, tío, eh! Poca broma, ¿eh? ¡Sustente en ¡Wow! Keiko! Madre mía que aprendemos aquí japonés y todo. Aprendemos a poner aquí, yo sé. Como mola los ataquillos, esto. Claro, un crack. Míralo. Y decía el coro que no le íbamos a pasar. Toma, toma, toma, toma. ¿Y cuánto hay nivelito? Bueno, 21 niveles. No toma. Dos, tres. Tres me ha dado. Toma, hemos subido el de este de Ray. Pues venga, y me ha dado otro para la caja. Muy bien. Pues ya son cuatro. Vamos a ver, aquí Me quedan 10 minutos de experiencia Lo subiera era subirlo, ¿no? ¿O qué? lo sí es Ya, yeah, pero eh, eh, le, le doy, Tengo que irme a editar, ¿no? ¿Eh? Ah, como hicimos antes con el con Ok, ok ¿Y ahora qué le doy? ¿Al soltrino? ¿No? No, o al otro, lo de la orbe ¿Qué le doy? Eso, eso, eso es eh. Correcto. Vamos a ver. Ahora le meto aquí los suyos, No. Tengo aquí uno de tres estrellas. Le doy este. Sé sí, que no va a interesar. Bueno, pues este pide un montón también, ¿eh? Le he metido cinco y, y son. Eran, eran más, ¿eh? Ya no tengo, ¿eh? Pues por eso, ¿ahora, ¿ahora qué hago? Le meto cunos mismamente, ¿no? <risa> que no, que no, yo le di ya Lo quiero subir ya del tirón Estas dos veces que le queden Se lo subo con los... Claro, por eso digo, con los conos estos Con los conos, sí, sí Incluso le meto el suyo que tiene bonus ¿Para que lo quiero este? El de tres estrellas, ¿no? Claro, sube por poquito que suba Pues bueno, es... Eh. Y más verdad de estos, venga hasta que suba, que me queda un vuelve nada más un Vuelvecillo Dámelo ya Ahí, ya lo tenemos, venga Ahí Venga Esto es lo que yo quería Ahí Si tengo la posibilidad de subirlo rápido Lo subo rápido, ¿sabes? Muy hice antes con las llaves también Que antes le di con las llaves Pues ahora para atrás, ¿no? Claro Y ahora que le doy al Soul Tree otra vez, ¿no? O me voy ya directamente a la misión para que suba, ¿no? Esa, esa experiencia, ¿no? Venga, y... y... ahora utilizo los cinco tickets Y nos vamos, ¿no? Vamos a ver con qué personaje A ver ¿Cuál info? Estos son moraditos Claro, tío decía el coro que no, pero al final si sí hemos podido estos son rojos ¿qué hago? me pongo al, al viejito me pongo al Yamamoto aquí, por ejemplo, que me ayude ¿puede estar bien o okay? qué? ya, ya, lo digo porque como pega mucho ya, pues venga ah, mira, debajo estabas tú un poquito más para abajo ya, pues venga, vamos a ver puede estar bien a ver si consigo esta también está es un Quincy, este, está, este es del arquito, tío ¿Este es de Arquito, ¿Se supone o qué? Urengayaru. Son otro clan, los Quincy, otro clan. Los, los Shinigami, los, los, los Quincy, ¿no? Los humanos. Y los, los Hollow, ¿no? Bueno, esos no son clan, esos son los demonios, son los... Los segadores Vale, vale A mí me gusta por las espadas Por el tema este de, de los samuráis estos japoneses La de Kenshin El último samurái este la has visto tú? El último guerrero A ver Kenshin Último samurái Está guapo el manga y todo eh Y el anime Sí, sí Ese, ese el Kenshi, era, era también de Ese era el pelo rojo, ¿no? Del pelo rojo Buah, pues el Kenshi es buenísimo, ¿eh? Te lo, te lo recomiendo ver, mira, que nos da He visto un montón Sí, esa, esa, era la del La del esa es la del Tom Cruise, ¿no? ¿Lo recordar? Sí, sí ya, ya, esa es que antigua, esa no sé si es de los 90 o del 2000 o por ahí. El último samurai está muy bien. Pues la del Kensi es prácticamente lo mismo. Es el último samurai, el último guerrero samurai. El Kensi, lo pasa que lleva una, una espada que, que el filo lo tiene por el, por el otro lado. En vez de por fuera, lo tiene por dentro el filo. O algo de eso. Sí, sí, es un ataque ahí muy, muy raro Pero no ves cómo pega el Kenshi ese Buah Hacéis un ataque mortal Aquí hay Chigo Y tiene el pelo anaranjado Y el otro es pelo rojo El, el Kenshi Kenshin. Venga, aquí no nos tocan Cuidado con esto Sí, mira, mira cómo me curo Sí, yo creía que era de hielo Pero no sé Pensaba que era de hielo Lo mismo, lo mismo de agua, ¿no? Qué? ¿Qué significa la raíz esa? A menos, hemos llegado ahí con el nivel eh, justo para, para darle ahí. Subimos de nivel. De estos también me hacían falta. Corazoncitos de estos, tío. Ya me hicieron falta, eh. Corazoncitos de eso Mira cuánto me ha dado. Ojo con eso, eh. Buah, chaval. Más, eh. Sí, sí, 15. Sí, sí, 15. Si sí, me dio antes unos pocos en la caja de regalos Mira, pues Otro punto de rey Mira, otros dos sí. Mira, pues estupendo Nos vamos al home Ok ¿Alguna, Algunas cosas que... ¿Pero PVP o cómo? El que hicimos ayer, ¿eh, ¿no? Sí, espérate que suba este, ¿no? Al Yosiro Estoy en ello Ya, <ríe> ya, yeah, yeah, claro Vale, vale Venga, eso por ahí Ahora tengo el de Friend. Aceptamos otro amigo Y ya tengo 21 Madre mía la chavalería Ok Tenemos que conseguir más gente para el Will, eh Tenemos que conseguir más, más suscriptores Y más, más peñitas, tío Que nos hagamos fuerte también en el quill En el Will Tengo que hacer la misión del Will del Tú la has hecho vente ¿Tú la has hecho ya la misión del Will? A mí me falta la de hoy, que es la de allá, no sé. Yo voy ahí un poquillo descompasado con la misión esta del Will ya, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al cooperativo o qué? ¿Vamos al cooperativo? Se me, me, me falta un minuto 20 para que se me acabe lo de la experiencia. Vamos a ver. Sí, sí. ¿A cuál le doy? tercero Droplex zone Aquí lo tenemos A ver. Este no, doplex por dos Este no Este es el que le había dado, ¿no? Este pone doplex por dos Este es el que le he dado ¿A cuál? Que empiezo por el de, el de abajo, ¿no? A ver, dice... Sí, nivel recomendado, 100 Nivel recomendado, 140 Nivel recomendado, 270 Sí, sí Vale Creo creo room, ¿no? Creo la sala, ¿no? Ya yeah. Por eso digo, voy a crear una Pero si yo gente más peñita, ¿no? O seamos cuatro, ¿no? Ok Sí, sí, entonces no puedes entrar tú. Ya, ya. Ahí está. 68-44-79. Puedo cambiar a público. Cuando tú entres, lo cambio a público, ¿no? ¿O qué? O mando una invitación de esta. Que hay aquí. Creo. Ah, vale, ya entraron por aquí, creo. Vale, vale, tú entras. Y tengo el Sun Tzu Y voy a cambiar de personaje, ¿no? Pero yo tengo que ponerme al, al Yushiro, ¿no? ¿O qué? No lo encuentro. Ahora no me sale. ¿Aquí no me sale el Yushiro? No, aquí no me sale el Yushiro. ¿Elementos? ¿Dónde está? ¿Qué elementos? Pero que no veo lo de los elementos. Me estás diciendo. ¿A dónde le doy? Sí, aquí, en la flechita esa, ¿no? ¿Le doy otra vez? ¿Y ahora? Ah, vale, los símbolos. Ojo, que no lo veía. Ojo, ojo. ¿Y ahora qué, qué símbolo busco? El... Pizco Cooperativo Lo mismo no puedo hacerlo ¿O qué pasa? Aparte no los veo esto no sé En el D1 eh, Me salen de Los de nivel 1 Los que he recolectado Pero ya está No se, no se podrá hacer Con, el, con ellos Mmm. Claro, eh, Bueno, pero eh, no yo A mí me, sale, me han salido otros personajes No sé si me dejará equiparlo o no Pero... Bueno, pues entonces me salgo Yo que quiero subir al, al otro Quiero te, terminarlo Vale Sí, me salgo Sí, lo que sea Yo lo que quiero es subir a este Al o al, sí, terminarlo de subir al 200 Si no le doy de esto que tengo eh, Le doy... Cristales de esos de experiencia. Y si no me voy a, ir a la misión de experiencia. Yo creo. Vamos a ver. Hay esto que está en el 132. Vale. Yo voy a intentar. Subirlo al 150. A ver, si tengo cristalitos. Tengo poco, eh. Tengo muy poco. Vale. Un nivel. Dos niveles. Tres niveles. A 135 lo he podido subir con los cristales. Muy poco, tío. <risa> Tengo que hacer yo solo la misión esa de experiencia del, del, del con ese. Que estaba haciendo antes. Para que suba de nivel. a ver. Vamos a ver. Está eso. En las pues evento y eso cómo cómo sí a ver pero Aquí no, en esta misma ¿no? ya le tengo. Confirmar, sí, sí, el otro no lo dejaba. Ya, ya le tengo. Aquí le puedo poner también accesorios. La verdad, sí, sí, y los links también y Pues si los pongo, ¿no? Los suyos, ¿no? El azulito Y... ¿Este también es diferente o qué? ¿Y qué hago? Le meto uno de estos, ¿no? Y no le... Ojo, tengo aquí... Los estos que me dieron allá, de este nada, mira, tengo uno de experiencia, tío. Por ahí me daban experiencia. ¿A cuál a esto? Y cómo se lo subo ahora, pero lo equipo, ¿no? O sin equipar. Ahí. Venga, ya está equipado. Me voy así con este, ¿no? Confirmo. Vale. Y no le cambio ningún link de estos, ¿no? Pasando ahora mismo, ¿no? No sé. El Yushiro, pero. O el Green Joe, pero. El Green Joe. El Green Joe me da ataque. Cien... Ataque 100, me da. Pero... Y poco más, yo creo. Yo estoy mirando, pero como no sé este Presión espiritual, es el Henry U6 De nivel 60 O el chico también de nivel 60 me da, me da lo mismo, presión espiritual Pero ¿y dónde está el viejito morado? No le veo, ¿estará para arriba o ve? No sí. Este Vale, este me quita daño un 16% ¿Y ahora qué hago? ¿Alguno más? ¿Este no? Vale, confirmo Y ahora el drop ese por dos, ¿no? ¿A este no? ¿Seguro? Este, este no es Sí Power up, cooperativo Aquí a este A doble por dos Y empezamos por la de 100 Creo room Hola pelotocino Este es gratis Este está gratis Ya lo subí en los primeros vídeos Que era gratis Es que no te lo has visto, ¿eh? pelotocino Ahí está, 98, 42, 27 Es el número de la sala 27 Ok Sí, sí, estoy con él, estoy con él Pasa que lo tengo el 135, aquí me van a matar entra <ríe> Ha entrado otro Pero nos falta uno más Le, le doy aquí a la izquierda O le doy o, sea, o le doy a cambiar público ¿Cómo? ¿Los tres solo? ¿Sí? Venga, pues vámonos ¿Tú crees? ¿Kazuru? Ni idea Comunicate con la... ¿O sea, de frase en modo cooperativo? Sí, esto es lo de la Ticona. Pero es un rollo, ¿eh? <risas> Enseñar el chat Vale Y yo atacando de la distancia Venga, ahí vamos Vamos, Kasuru Ataca ahí con la espadita esa que tiene <ríe> La nuestra es rarilla también La espada esa Tiene ahí como una guarda ahí Muy rara Cuidado aquí Ahí, cuidado Mira, mira el casuro como brilla Uh, estos son chungos, eh Estos son chungillos Los, los pirámides. ¡Otra! ¡Eh, que te matan, tronco! Yo voy a darle aquí al power ¡Power máximo! Porque me gusta este más. Hemos evolucionado. Toma ahí. Sí, sí, le he dado yo caña. Le he dado ahí con mis.. Joder, este. Tengo que no utilizar el L1, la estación. Ahora me voy curando. Yo sí, yo prefiero el automático. <risa> Toma, eh. Cuidado con los. Con los jetis, cuidado con los jetis. nos atacan los jetis! ¡Ojo, ojo. Los ninjas. ¡Fuera, fuera! ¡Que vienen! <ríe> a la distancia, ataca a la distancia. O oh, marca azul ahí como ataca. Y no me tocan. ¡Hola, Payete! saludito Me los pedía, me los pedía a los corazones Cuidado, cuidado, que viene Cuidado Hay un bus, un triángulo ahora claro, tío, muy importante Muy importante, muy importante Cuidado al otro que no lo mate muy bien Y que te cure Cuidado Yo he escapado, yo he escapado Yo he escapado Sí, sí, yo he escapado Listo Cuántas de esas nos ha dado Venga, ostras, la chunga, ahí está la, la pechote Esta es la pechote Venga, un bu, un boo. Más power, cuidado, cuidado, que ataca, cuidado. Cuidado, que viene, que viene, que me ataca, que me ataca, que me ataca. Toma esa olita ahí buena. Sí, sí. Pero lo paso bien, me tengo que dar más power. Vamos a ver. Toma Bus. Bueno, ahí. Mira, eh, pues estupendo. Y... Y un orbe de espíritu que, que me envía Kasuru. No sé por qué. Vale. Hmm. ¿Qué hacemos? ¿Retri o nos vamos al otro? A la, la otra un poquillo más difícil. Yo creo que es retri, ¿no? La otra la van a matar. Yo creo, ¿eh? ¿Tú, ¿Tú crees? Venga. A la de leyenda. Está al nivel 140, ¿eh? Yo no estoy en el 140 todavía. Okay. Eso, eso 68, 46, 27 el nombre, de, el nombre de la sala 68 46 27 Vale y ahora que hago los cambios público, Le doy aquí a esta de, de... De avisar a la peña para que suene Vale Con esta va a jugar, con el Sun Tzu. Aquí no sé qué da, Le doy confirmado que... Algún atributo o algo en especial ¿Eh? Y algo de rango o lo que sea, nada, ¿no? Del tirón, ¿no? Y nivel. ¿Este le doy en on o lo pongo en off? En off. ¿Off? Vale. Pues entonces venga, vámonos. A ver si entra alguno. Sí, el de antes, ¿eh? el casulo. Ok. Pues tiene micro. Pasa que no lo oímos. O es la conexión. Es la conexión, creo. La tiene baja. Aquí sale un circulito azul. O sea, rojo. Ahí a ver, se le ha puesto amarillo Con una raya No entre nadie, ¿qué hago? Le doy ¡Hola, hola! Venga, vámonos otra vez molaría uno más, pero bueno Vámonos No sé yo, ¿eh? Ya, pero el mío es que lo tengo bajo Es que lo estoy subiendo Ah, para lo del accesorio era, ¿no? Creo fusionar al accesorio Yo sé que me lo, me lo pedía eh. ¿Sí? ¿Al ¿Alguno me dieron? Sí, sí, sí Claro, claro Por eso digo Mira, A ver qué tal El tuyo Hola Hola, va bien la cosa Oh, cuidado con los ninjas Ahí. Mira, me he curado un poquito El casulo se pega, ¿eh? No sé quién es el, el que lleva el personaje, pero... Hombre, le están quitando bastante vidilla Porque claro, es de, es de espada y se lleva todos los palos Tiene que haberse puesto un tanque, ¿eh? Eso, eso, eso es lo que digo. Tiene que haberse puesto un tanque que. Porque le están quitando un montón de vida. Lo que no sé si los nuestros lo llegarán a curar a él. Con los buffs o algo. No lo sé. En el momento yo voy bien. A mí no me han quitado mucha vida. A ver. Me quitan. Sí. Aquí me han dado uno. Pero me he curado. Ya va a que por ti ¡Ojo! ¡Ojo! El de... El de la varita mágica ¡Ojo! Un eh! eh. ¡Cuidado! ¡Hola! Ya, ya está Ya está liquidado Ya está liquidado Ya está liquidado ¡Venga! ¡Listo! ¡Listo, listo! Sí, sí Claro, es como una especie de boss Tiene ahí... Tenía cinco barras de vida, por lo menos ¿Ya regresaste? Buena, ¿ya ha hecho la comidita o qué? Coro, ¿qué comemos hoy? ¿Qué comemos? ¿Qué comidita rica o qué? ¿Esto del silencio, tío ¿Qué viene los ninjas. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mi colega Toma. Ah, qué De esta me crea. Vale, vale. Cuidado, cuidado. No me han quitado nada de vida, eh. Tenía un escudo 0-0, me han dado, eh. No, no, no me han quitado nada. Uy, fenómeno ahí, todo amarillito. Uah. Todo con el power subido. Venga. Que ya estamos aquí ya. Casi en el final. Me guarda el especial, papá, ¿no? ¿o qué? ¿Por ¿Qué? Claro, claro. Cuando está a punto. Ahí que no. A ver si me curo yo, porque Bus. No hay bus. Necesito vida, ¿eh? Tengo 400 de vida. Va bien, va bien, esta suya aquí. No sé. Ya me han envenenado. Cuidado. Cuidado que no envenena. ¡Contra un monstruo de 9 ese grande! Y yo. A ver si pasamos a esta. No, vaya, no. ¡Ay, que viene! ¡Dale ahí! ¡Te dio! El ataque ese final, ¿no? El ataque final, ¿no? Venga No he intentado escapar Yo creo que a mí no me ha dado el ataque final Venga Sí, por eso digo que no, no me ha dado Cuando me diga utilizo el, el ataque especial Por eso digo. Cuidado, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no lo veo. Guau, ¿eh? bueno, entonces, ¿eh? fenómeno. Guau, multibarrera. Bueno, pues estupendo. Te estás picando, párate que suba yo el mío, ¿no? <risa> Pero sube, ha subido un nivel nada más. Tengo que darle cristales o algo. Con eso, eso no hago nada, tío. ¿Eh? Y si me matan. <risa> y ahí ya. <risa> ¿Sigo qué? ¿Con el drople o qué? ¿Sigo? ¿El string o qué? <risa> También que ya no, ya no, ya estoy en la sala. Ya no, bueno, aquí no puede, no me dejar no. Sí, aquí no. no, no, hace nada. Vale, no pasa nada. Cambio ya público o qué? ¿Cómo le doy este. Venga, está entrando 70, 75, 24. Ok, ya pues le doy ya A, a crear un po ¿Vamos? Ahí, confirmo Este ya ha entrado He Echa la espadita que tiene, a ver Ese hay un Shinji, Shinji tiene cara de. Tiene cara de travieso, a ¿eh? <ríe> La sonrisilla esa. Ah, ok, ok. Y este... Ya, ya, claro, a ver. <ríe> y este, el tuyo, el tuyo. Tiene cara de, de, de, de poco amigo. Bueno, poco amigo no. Tiene cara triste, ¿eh? Este es el triste de, de la serie. El Sun, sun. <ríe> Tiene una carita triste. Tiene el ceño frun fruncido. Tiene ahí A ver este si sí nos, nos ayuda ¡Ostras, con la ruquia Topo Tinti, tío! Con alita mamá Pues este lo pasamos seguro ¡Venga, tronco! Ni idea No me da cuenta Una katana Pues venga, ya estamos. Ya, ya. Mira, mira, cuando le veis cómo habla. <ríe> Por eso te lo he dicho que esta no va a ayudar ya. mientras no se acerquen a mí, yo quieto. Eh, cuidado, ven este Creo que el Yeti. Ahí Uy, Se ha quedado confusa La rupia Me ha estrellita a la cabeza Venga ¿Dónde está está ¿Dónde está aquí la discoteca? Está preguntando, dice ¿Dónde está aquí la discoteca? ¿Dónde está aquí la marcha? Ay, que viene el de la espada no me ha dado, no me ha dado Venga, vamos bien ¿eh? Ya creo, la... después de esta ya lo voy a dejar Ya es la hora de la comida aquí, la hora de la... del almuerzo Sí, sí Hombre, he avanzado un montón ¿Qué te digo? Hombre, estas son difíciles Mira, me han quitado media vida Ojo, esta isla de la... Que viene a por mí, que viene a por mí, que viene a por, por mí. ¡Ah! Yo lo ¡Que le mata! No, me quería matar. Me quiere matar, que me quiere matar. Me quiere matar. Me quiere matar a mí. Ahora, muérete. ¡Uf! le he tenido que dar el poder, eh. Especial porque quería no me mataba y contigo en eso no me he recuperado todavía del todo. Pero bueno. Son de nivel 160. Sacan 30 niveles. Quieras que no. Eh, cuidado. Vamos, Rukia. Vamos, Rukia, ataca. Cuidado. Me viene. Bueno. Claro, lo suyo lleva Cuidado, cuidado Lo suyo, te lo he dicho Lo suyo lleva uno que tanquee Cuidado que está ahí la chunga Cuidado A mí me ha Que viene, que viene Que viene Que cargue He boost, le he dado ahí el bus, le he dado ahí el bus justo a tiempo en el triángulo. has visto? Mira, mira. Me ha dado fuego, pero bueno, no pasa nada. Si, si le he dado justo en el momento. Cuando, cuando iba a hacer el por ella o lo que sea, le he dado yo. Ahí. No, no nos ha quitado. Cuidado. Wow. Cuidado con los jetis. Ahí, ahí me he curado. Vamos, Yeti ¡Tanch! Eh, ahí, hablando ahí con... Y barrera Vamos, que podemos, chavales Vamos, vamos Sin piedad Eh, yeah, yeah, yeah, cuidado Te lo he dicho, te lo he dicho Cuidado, cuidado, he avisado Que viene, que viene, que viene Oh, que me va a matar a mí eh. Uff Venga, Oh ¿Dónde, dónde revivo yo? Casual sí. también ha muerto Venga, ya el jefe no, ¿o qué? Uf, qué chungo, ¿eh? La de antes Mírala, ahí está La de la espada, madre mía Ahora verá Y el búho Venga Venga, vamos a darle caña a esta. Ay, que viene, hay que viene yo aquí medio Ay, me voy para el fuego. Buena. Se me ha salvado, creo. Toma. <ríe> Invoca a los espíritus, este. Hay que me... Bueno, bueno. Algo, algo. me quemo. Que me quemo. Venga, que la podemos, eh. Venga, podemos ¿Quién ha muerto? Ah, está aquí, está aquí, vale, vale Está aquí Te reviento, mi pezacito <ríe> Mira, pues estupendo Pues la última de aquí, de extrema Aquí, el Droplet Zone Enriquecido ¿Por cinco? Lo, ¿Lo puse al final por cinco no? Oh. Ah, esta es la primera vez que lo pasamos ¿Qué quieres? ¿Que le dé por 5 o qué? Vale Lo que tú veas, me, me da igual, la creo yo, venga, no pasa nada No te preocupes Creo run eh, Hace falta que entre la, la otra La ruquia esta Que no vea si ha pegado 80, 20, 87 87 ¿Lo tienes? Cambio público Está buscando miembros Ahora no lo mira, ahora lo de las carzancillas Eso no lo mira Le he dado rápido y no, no me he fijado mucho en, lo, en la recompensa. Venga que tengo ya que irme a comer ya, hombre y... <risa> ¿Este quién es? Buah. Pero muy difícil. Muy difícil. ¿Le he dado esta o no? Si no. Venga. Te doy una invitación cooperativa. El otro va como tú, ¿eso es bueno o qué? Perfecto, entonces. Venga, nos falta uno, tío. Vale, ya veo aquí lo del Will. Bandolero 7 y el otro de X-Sarigan. <ríe> ok, ok. Sí, no entra nadie. No, no sé yo si podremos, ¿eh? Es que. Está complicado. No entra nadie más Bueno, sé lo que Dios quiera Ya hemos gastado un candelabro antes, ¿eh? Ay, míralo, está aquí Ha entrado, última hora Ha entrado última hora, tío ¿Se salió el otro? Ah, sí, señor. El Joshua Y Kasuro Venga Tú eres el que tienes que darle Eres el más fuerte A ver si con, con los Con o algo Podemos Ya me han dado 126 Ya me he recuperado de vida. Mira mi Y viene el Jetty. Toma. Muere ahí. Jetty de, de las cavernas. Cuidado con los ninjas se esconde Se esconde la ninja, ¿qué ha pasado? Me ha matado, me ha matado Me ha matado ¿eh? del tirón, ¿eh? me ha hecho muy tranquilo ¿eh? Ostras, que no lo he visto, tío si el Kasuru se levanta. No tenga candelabro. Ah, no. Pues el Kasuru está viéndonos. Están watching. El otro se estaba viendo que tenía poco, poco nivel. La que más ha ayudado antes ha sido la rupia. Cuidado con este. ¿Qué hago, tío? ¿Le doy al, A la habilidad máxima o okay, que al especial o no? Ah, me mató. Y me queda el último candelabro, eh. Último candelabro. Los tres que tenía. Maldito, tío. A ver ahí. A ver ahí. Venga, resiste, bandolero. Resiste. Buena, ya ha caído. Uf que no quería utilizar el, el especial porque si no en el jefe final Buah, chaval el borde de la extinción está Nada, bueno, barrera ahí, potente Venga, tiramos esto Venga, acá hay bandolero Vamos Vamos, el casulo ha revivido al final o qué? ¡Ay, ay, ay! El ¡Fuego no! ¡Fuego no! Antes de fuego! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! Cuidado, no muera Cuidado que te queda Se viene Se viene Bien ha caído. Uf. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es que te está recargando ahí? Está ahí. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira, mira, mira cuánto. Ok Sí, sí, lo he visto a tope hemos puesto Ya, ya, a ver, te sobra, ¿no? Ya viene el verdugo Ahí, ahí Déjamelo de encima La barrera nos protege Ok, un momento Yo no sé ni a qué le pego Pero bueno Mira hay por ahí, tío? Bueno, no sé ni a qué le disparo, eh Oh, que ha muerto el casuro, ¿Por qué? Se te han quitado, tío De una atacada oh no, le he dado el poder. Le he dado el poder. Ah, que viene. Ah, lo tío, estaba disparando malamente, tío. Caliente mierda. Bueno, yo es sí. Estaba disparando todo el rato para arriba, tío no me iba esto bien Ya, ya morí ¿Qué hago? ¿Le doy moneda o qué? Usé dos do orbes de espíritu ¿Sí, hombre? ¿Seguro? ¿Y qué hago? ¿Veo? ¿Qué hago? Yo le doy, tío, por dos orbes ¿Y sí, hombre? Yo le doy y ya. Por dos orbes no pasa nada Venga, yo ayudo Bú, ahí, hombre Eh, aquí hay vida Me envenenan, tío Esto está en tereo, no está no me ha dado? cero, vamos Bueno Tengo que ayudar, si no... Está chunga Aquí hay Encima nos falta uno o sea, Tendríamos seis, cuatro Y somos tres Son dos bobos. Bueno, pues no sé Qué vamos a hacer Mira este ya ha muerto Ahora tuviera más especiales ¿eh? Estoy disparando ya a tope Sale ya el bot. ¡Cuidado! ¡Ah, oh, que me mata! ¡Buah! ¡Chava! ¡Que me mata! ¡Oh, me ha de vida! Se ha toda esta, tío Uf, menos mal que me he escapado ha nah, queda una, nah. ya he matado una, he matado una Mira, nah, ¿podemos? ¿Podemos? ¿Que podemos? ¿Podemos? ¡Buena! ¡Oh, ahí. Fenómeno, tío Más crack Toma, bus. ¡Guau! Wow. Buenísima. Tengo 27 amigos. Mira, 20, aquí me ha dado 20 de estas, sorpresa. Aquí uno de estos bueno también Y corazoncitos De bonus también eh, pues estupendo Sí, sí eh, Pues estupendo Muy bien A ver, el siro este Aquí Bueno Al 147 lo he podido subir Vale Pero eso ya va a ser en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Aquí con Yushiro y con José Aquí jugando aquí En modo cooperativo Y Sí, el modo cooperativo de toda la vida. Tengo que seguir también la arena, ¿eh? La arena también tengo que darle a este. Cuando lo suba del todo. Tiene que estar bien. ¡Ea! Aquí nos despedimos por hoy. Un saludito para todos, Peñita. Cuidarse mucho. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. ¡Nos lo